Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Eleven Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 354 Cristo y yo nos encontramos unidos en paz y seguros de nuestro propósito. Su Creador reside en Él, tal como Él reside en mí. Mi unidad con el Cristo es me establece como tu Hijo, más allá del alcance del tiempo y libre de toda ley, salvo de la tuya. No tengo otro ser que el Cristo que vive en mí. No tengo otro propósito que el suyo, y Él es como su Padre. Por lo tanto, no puedo sino ser uno contigo, así como con Él.